Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, generalmente cuando uno se encuentra a alguien por la calle, dice, ¿de dónde venís? Cuando las circunstancias son casuales, ¿va? que de pronto te encuentras a alguien. Eh, voy a tratar de pasar algunas imágenes para ver de dónde vengo y esos engranajes que me, que me han hecho hoy. Esta es una pintura de Andrés Curuchich, como lo, como lo decía Javier. Eh, vengo de un pueblo que donde hay muchos pintores. Este es el primer pintor de Comalapa que, que surge a partir de 1930. Él retrataba la, las escenas cotidianas de Comalapa y las, eh, las pintaba en los lienzos. Entonces, por eso, de ahí es donde surge una, una corriente de pintura en Comalapa. Luego, ya en pasado unos, unas tres o cuatro décadas, en 1980, eh, hubo un grupo de pintoras cachiqueles que le dieron un giro a la pintura una de ellas es Paula Nicho lo que ella retrataba era sus sueños y las pasaba a, los, a sus lienzos luego ya en el 97 es donde inició a pintar una serie sobre el conflicto armado es ahí donde trato de tomar de alguna manera la, la temática del postconflicto armado de, de Guatemala. Jun, paralelo a, a mi producción, había, estaban otros pintores, en este caso Petronilo Misa, y esta es una de sus pinturas. Esto es entre el 97 y 98 aproximadamente. En el 2002, ya cuando, paralelo a... a al proyecto de Coloquia. Nos, en, nos encontramos con, con Javier y con Darío, quienes vieron nuestras piezas, en este caso la, la lápida y, y la pirinola de mi hermano. Con estas dos piezas fue, cuando, fue con quien nos invitaron para montar la exposición Play en, en Coloquia. Lo que estoy tratando de, de, de presentarles es más o menos los engranajes de cómo han ido moviendo, o cómo se han ido moviendo el, el arte en Comalapa. Luego, en el 2003, hicimos un, un festival de arte en donde tratamos de llevar lo que producíamos y lo que se estaba produciendo en alguna, de alguna manera en, en la ciudad y en, y en otras comunidades. En este caso, lo que hicimos fue montar la exposición dentro del mercado de Comalapa. Esta es una pieza de Arturo Monroy, es un artista de, que actualmente vive en Antigua. Y lo que queríamos hacer es, de alguna manera, presentarnos an, ante la comunidad, porque generalmente montábamos algunas cosas dentro de nuestras casas, no las hacíamos tan públicos. En este caso lo que hicimos es tra, tratar de alguna manera presentarnos ante la comunidad y el y el espacio que decidimos utilizar, en este caso, es el mercado, porque es el espacio donde generalmente uno se encuentra con mucha gente y donde de decidimos, en este caso, encontrarnos con la gente, con la gente que, que circula en el mercado y presentarnos. Luego, en el 2003, hicimos una serie de charlas donde invitábamos a, a varios artistas de, de la ciudad, a que, hablaron, a que hablaran de diferentes, de diferentes temas. En el 2003-2004, recuerdo que tuvimos una charla con Rosina Casali sobre curaduría. Esta es una charla con, con las artistas cachiqueles. En el 2004 hicimos un festival que se llamaba Mecapal, En estas imágenes estoy presentando quienes me están acompañando en mi proceso de, de artista. Son unos chicos que, que tocan música eh, indígena y ecológica. Junto a estos chicos y, a, y al hermano de ellos fue que organizamos el festival Mecapal. La siguiente imagen. Las actividades los montábamos en la, en la plaza pública de Comalapa. Ya luego, en el 2005-2006, ya a todo el proceso creativo que llevábamos se, uni, se unió Edgar Calel. Y también nos, en el 2002 fue que también nos encontramos a Benvenuto en el camino, que, que estaba, de alguna manera, dándole un giro a, a la pintura popular de San Pedro. Esta es una pieza de Edgar Calé, que lo hizo en el 2009 en Comalapa. Ya teníamos algunos cómplices, en, en este caso, en, en Comalapa. En el 2011 hicimos, un junto a, a Metáfora de Quetzaltenango, quienes realizaban el festival de poesía, eh, nos ayudaron para que el festival pasara por Comalapa y se hizo la lectura de poesía en, en Comalapa. Luego se dieron talleres en las escuelas. Estas son algunas presentaciones de libros que, que realizamos en Comalapa. Eh, este es un libro sobre de cómo el indígena comalapense se había superado. Este es un taller sobre, sobre los, calen, los calendarios mayas. En este caso ya alquilamos una casa para realizar nuestras actividades. Como se dan cuenta, los chicos que vieron músicos, y habían crecido y hemos crecido de alguna manera física. Mente. ¿Qué son los chavos? Sí, es el grupo A que está participando en Que Viva del proyecto de Mark Anthony y Jennifer López. Este es un coro de niños que también está dentro del proyecto ya en, en Camín, que es el proyecto que concibimos este año el, tenemos un mes de tener un espacio donde los niños eh, pueden ensayar porque generalmente tipo es del libro, <risa> sí el libro nacional, nacional el grupo de niños antes eh, bueno en comalapa no hay una como un lugar cultural donde se puede eh, presentar o, o de alguna manera desarrollar las diferentes actividades artísticas Los niños que vieron son niños que en alguna manera ensayaban en iglesias evangélicas Y en iglesias católicas Es un grupo que está constituido por, por niños evangélicos y niños católicos Los papás se les hablaba y para que ellos mismos hablaban con el pastor O, o en este caso al sacerdote para que pudieran ensayar en en las iglesias, y ahora con Camín, ya, pues ya tenemos un espacio donde ellos pueden ensayar. Dentro de, también del espacio realizamos algunas, como les decía, algunas conferencias, en este caso tuvimos un, una charla sobre el ser con un filósofo guatemalteco, Amilcar Dávila, y con una columnista de prensa libre indígena que se llama eh, Francisca Gómez Grijalva. Este es un taller sobre guías espirituales dentro de CAMIN. Bueno, eh, CAMIN es un, es un proyecto donde, donde tratamos de alguna manera hablar de diferentes temas, no tenemos un tema específico. El otro día alguien me estaba cuestionando por qué en Camín no están hablando de arte. Pero el arte para nosotros es la vida. Entonces, hablamos de, de diferentes temas. Y de alguna manera reflexionar sobre la vida. Creo que el arte hace reflexionar a la vida. Obviamente tenemos, eh, montamos ciertas exposiciones... El 4 de mayo vamos a tener una charla con, con Cecilia Paredes, que, que esta semana llega a exponer en Sol del Río. Ella, hablamos con ella y gustosamente ella nos ofreció una charla para como LAFA va a estar en camino presentando su trabajo. Y el, voy a pedir permiso a Estefan Bechman. El 13 de, de mayo vamos a montar una exposición con ultravioleta. Pues más o menos por ahí vengo.